Dominico, a, acompañando a carabineros y a todas las organizaciones sociales que han venido hoy día a apoyar. Somos muchas personas, muchas personas que queremos que este gobierno respete a la institución de carabineros. Queremos organ, eh, agradecer a los organizadores, a la alcaldesa, más importante aún a los vecinos, a las organizaciones sociales y a toda la gente que cree que esta institución es una institución que debe respetarse y debe ponerse la dignidad, darle la dignidad que se merecen. Aquí estamos, como ustedes ven, somos muchos, muchos vecinos, apoyando a Carabineros y queremos pedirle al presidente Boric que le pida la renuncia a todos aquellos ministros que han insultado a la institución, que han insultado a Carabineros, que han herido la honra de más de 60.000 personas que nos protegen día a día en cada uno de los barrios de Chile. Esta actividad se está realizando en muchas partes del país y queremos demostrarle a los ministros de este gobierno que están equivocados cuando ustedes piensan que Carabineros son personas sujetas de insultos y de agravios. Carabineros es una de las instituciones más honestas, más transparentes y más cariñosas que tienen con la población de Chile. Un llamado de atención al ministro eh, de Educación y Cultura, al ministro de Cultura, al gobierno anterior lo sacaron por lo que había publicado en un libro, que era conocido por todos. En cambio, a estos ministros que están hoy día en el gobierno, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de envidia, con lenguaje y discurso de odio, el gobierno no le hace nada. ¿Cómo vamos a poder creerles si el mismo presidente Boric ha atacado y ha hablado pésima. Sobre nuestras fuerzas de orden y seguridad y lo que Chile necesita es Estado de Derecho. Nosotros necesitamos vivir en paz y por eso necesitamos carabineros fuertes. Y por eso los hemos venido a apoyar hoy día. Y les quiero dar las gracias a todos los vecinos que están acá. Vamos a dar vuelta a la cámara para que ustedes se den cuenta que somos muchos, muchos, muchos los que estamos aquí. Eh, no me hace caso la cámara, pero aquí lo vamos a lograr. Somos muchos. Aquí la Verónica, puede toma tú. Ya voy a, yo te voy a Gracias, papá. ¿Cómo estás, mi distinguidísimo? ¿Te conoce, Gonzalito, a la carrera? No. ¿Cómo estás? Le Un saludo como corresponde Ya, voy a... ¿Para saludar? ¿Para saludar? Sí. Y le vamos. Ya le vamos a tirar para la cola aquí estamos aquí estamos, estamos. Sí, claro. A la la foto ah, no. del estamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? por favor. la casa del campo. A la la Gracias. Hola. Gracias por todo el salón. De verdad, de este Estamos, eso es maravilloso. Sí, muchas gracias. Ah, gracias. felicidades, felicitamos, felicitamos, felicitamos, felicitamos el Ya tenemos cuando hay candidato, ya tenemos ya. Muchas felicitaciones, ¿cómo te estás comportando? Oye, es verdad que no se puede sacar las bellas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno, Hola, ¿cómo están? Cada día más bella. Hay que cuidarlos bueno, ahora bien. de la S a los niños. Así es. Hay que protegerlos. Hay que cuidar a los hijo. Gracias, Gonzalo. Te vas a salir con las mozas. Gonzalo aquí con las niñas, pero como se queda muy en la campaña. Ellas movieron las masas. Se juegan con las masas, exactamente. ¡Amor, mío. ¿Usted qué está? ¿Por qué este está? Para que apoyemos juntos a carabineros que nos nuestro barrio y hacer una... ...no les da un poquito de pena Ustedes que vienen de los sueldos del Estado, del impuesto todos nosotros, los chilenos no les da vergüenza tratar así de carabineros y ahora que están mamando de la teta al Estado ahí están insultando Presidente Boric, usted fue el primero. Ahora, si usted ahora se quiere cambiar el rumbo, tiene que pedirle respeto a su ministro. Y que cada uno de estos supuestos no se insulta a de institución. Hasta no la institución. Gracias, acá, Jorge. Gracias, gracias. Bueno, con esto vamos terminando el live agradecer a toda la gente que está aquí cantando con el alma para defender unas instituciones que más orgullo nos ha dado. Cuando yo era chico, eran el amigo en tu camino. Queremos que, volvía, que vuelvan a hacerlo. Pero para eso necesitamos que este gobierno se ponga las pilas y cambie el tono respecto a Carabineros. Y despida unas disculpas públicas enormes. Yo le pediría al menos al presidente Boric que los seis siete ministros que han insultado a Carabineros. Que ponga a los seis ministros, siete ministros en fila, que han insultado a Carabineros a que le hagan unas disculpas públicas y sentidas disculpas a Carabineros de Chile. Y si no, que dejen sus cargos. Me tengo que ir porque vamos a hacer una actividad acá. Que les mando un abrazo a todos.